Usted ha venido aquí a colocar unas cuantas frases y sabemos por qué, pero este es un debate de una envergadura ética que no se puede resistir a cuatro frases, eslóganes de una pregunta de control parlamentario. A lo que usted le llama prejuicios, le llamo yo derechos de los menores y de las mujeres. Si usted le llama prejuicios, a los menores los han nombrado ustedes, no yo. Los menores están por encima de todo esto. Respételo usted, porque yo no los he nombrado. Segundo, señora Reyes, convendría que tuviera esta reflexión presente. Son apenas 12 países del mundo los que lo tienen regulado. El resto no. Y muchos de ellos penalizados. Reflexione, reflexione. Aquí hay una colisión de intereses por encima de los cuales están los derechos y le voy a decir cuál. Yo entiendo, como casi cualquiera, bien y de modo profundo humanamente hablando, que haya hombres y mujeres que tengan el deseo de la paternidad y de la maternidad. Pero el deseo no es el derecho. Y lo que sí tienen derecho son las mujeres del mundo, todas, y los niños y las niñas. Y la gestación no puede estar separada del parto y del derecho íntegro físico y psicológico de las mujeres. Y si usted lo sabe porque el Comité de Bioética de nuestro país lo ha dicho. Están expuestas las mujeres pobres del mundo. Usted vive en el mundo maravilloso del altruismo. Pero le voy a decir algo. En ese mundo en el que ha querido regular Portugal... Gestación sustituida, el Tribunal Constitucional de Portugal acaba de decir que no es constitucional, que los derechos de las mujeres y los menores están por encima de lo que usted pretende.